falta de respeto. <risa> Señores, lo que, lo que queremos decir con esto es que usted tiene que copiar lo bueno también, no lo malo y esto, que lo otro, usted agarra y hace su videíto, que usted tiene muchos seguidores en cualquier plataforma y, y, y lo ayuda a él y, y a esa campaña en contra de las drogas, ya que quitaron el dicán. Sí, quitaron el licán. Vamos a pasar a otra información. Sí, sí. Se llama eh, Prudente. Ahí está Rochi, niega que esté en video íntimo. Pero ve, ve a Rochi un video íntimo. Eso, eso, eh. Ahí está. Eh. Qué bueno, qué bueno que, es, que pusieron ese video, esa imagen del tatuaje que él tiene en la mano. Que cabe destacar que en el video el tatuaje que se ve es un chuki. O sea, que no es Rochi, ¿no? Que, que no es Rochi. Desde el pasado lunes ¿Qué? se filtró en redes Qué bueno que me no sección un, un, un supuesto video íntimo de intérprete de la música urbana Rochi con una mujer en un automóvil. Aunque no se ha determinado la fecha del lugar del mismo, sin embargo, a través del Instagram, el intérprete negó ser la persona que aparece en el video filtrado. Este escándalo se produce en momentos que el artista estará por lanzar el remix de la canción Ella no es tuya, junto al borico Mike Tower y a la argentina Nikki Nicole. Eso, esos trucos son buenos. Eso, sí, sí. Por eso que yo voy a ser el manejador más duro de este país. ¿Tú te por, prestas para sí. ese tipo de No, cosas? no, que yo estoy viendo como que... Cómo se maneja. Cómo se maneja sí. esto. Y tú aprendiendo. Después que yo aprenda bien, entonces me lanzo. Wow, porque veo que son Yo creo estrategia. que quien, quien, le, quien le habló de esa estrategia a Rochi, eh, también el que maneja las estrategias de Alexandra MVP. VIP. Sí sí, sí, sí. Porque también Alexandra y lo mata y lo apaga. Son apaga. muy oportunas. No, eh. mo, no, no, Alessandro no se va a sentir bien, ahorita ya se inventa una cosa. Se inventa, tú sí, siempre. Sí. No, pero cabe destacar que, el, que, en, que en el video se le ve, lo que se puede apreciar es en la mano del caballero. Uh -huh. Si se puede decir caballero. Si tú lo tienes, me lo puedes mandar el video. Yo tengo quien te lo mande, yo si te ah, lo envío oh, en breve. Oh, oh, oh, okay. ¿Tú lo quieres? ¿Tú quieres ver eso? No, no, no es flaco. En fin, lo que se ve es, si po podemos apreciar en este momento que Rochi tiene un tatuaje de un hombre. Eh, ¿Quién es ese? El cirujano. Bueno. Del cirujano, entonces en la mano del, del hombre del video se ve un Chucky, el muñeco Chucky eh, tatuado. Okay, sí. okay. Se ven unos anillos que podría ser, cualquiera se confunde, pero hay que apreciar bien que no, es. No, porque a, hay muchos fanáticos que, que es, se hacen tatuajes en la mano. Es a, a al cirujano. ¿El fóter? ¿Qué le dicen? ¿Eh? El cirujano era el fóter. Eh, oh. El dúo del fóter. Ok, sí. Eh, cirujano y el ese fóter. Es ese tatuaje el que Rochi tiene en la mano y no un Chucky, que es el que se le ve en el video a la otra persona. De muy mm. mal gusto el video. Video, Pero ¿qué como, le vamos a ¿Tú lo viste ya? Yo lo vi. Ah, ok. Me lo manda. Y si hubiese hecho una decepción. Bueno. Sí. Bueno. Que no sé qué. No, porque yo para ver la noticia tuve que... Para yo hablar de esto aquí, para hablar con conocimiento de causa, tuve que ver el video. Porque yo no, no voy a venir aquí a hablar las visto? cosas sin ¿Cuántas ver... veces? <risa> Tranquilo. ¿Cuántas veces lo viste? Para ver el tatuaje, tuve que verlo varias veces pa, pa, okay. para distinguir varias, el tatuaje. Okay. Para ver si el tatuaje o no. Sí, sí. Ok, de eso estamos de acuerdo. Sí, sí, no, porque yo no puedo venir aquí a hablar de lo que no sé. No, no, mira, mira, eso es un problema con la, eh, la falta de respeto al prójimo en cuanto a, a lo que está viendo, que diga un video, que esto, que lo otro. ¿Me entiendes? Eso debe calmarse, porque a veces usted tiene hija o hijos, que pueden pasar por lo mismo, a cualquiera le muere un tío en este país, usted tiene que limitarse a burlas, a chantaje, en este país, tiene después, que limitarse. uno tiene hijo, tiene que limitarse. Claro, cosas. familia también, que es muy vergonzoso que después que usted haga algo, se burle de alguien, usted pase por lo mismo, es más doloroso. Sí, sí lo es realmente. Y esos video a mí nunca me ha, me ha gustado eh, difundir ningún tipo. Yo... Lo veo, o sea que verlo te entiendes? Pero no. Que no dif... multiplicarlo, que no difundir. es que si yo lo tengo te lo Porque voy a enviar y se voy a enviar. Me, me, me, si me, si enviar me a siento como raro, me siento como raro eh, eh, haciendo ese tipo de, de cosas. Sí, sí. Y, no, y no es voy. un delito, es un delito como tal. Sí, y, y, y un bobo feo también. Sí, sí. un, un, un bobo bobote, con, un bobo con tuite Sí, sí, lo con voy verón. ¿Eh? Pero aclarado, entonces Rocha aclara que no es él. Yo. Verifiqué bien el video. No es él, señores. Eh, le benefició mucho con, con, con la publicación de esta nueva canción. Ella no es tuya Remix. Sí. Eh, ojalá y... Pero también yo, yo creo que Rochi... Debe manejarse mejor, porque no necesitas esos tipos de escándalos? Pero que no es él, no es él, no es Roche. O sea, yo te, eh, el video voy a hacer que te lo envíen, porque yo no multiplico ese tipo de cosas. Okay. Pero para donde tú vas a poder apreciar que el tatuaje es un chuki que tiene en la mano, que no es, que no es al cirujano. Okay. Sí, así es. ¿Por qué tú estás tan desanimado hoy? No, no, que que son temas que, que son delicados. Es verdad. Ah, pues tú quieres que yo esté brincando arriba de la mesa eh? <risa> No, tú o sabes que son temas delicados cuando hay esos videos, ese tipo de cosas, como que no van muy bien, no van a acorde conmigo en cuanto... Sí. Quisiera ver que, que, que se fita un video mío. No ¿Qué pasa? ¿Por ¿Eh? qué? No se va a ver eso. No, no se va a ver eso, porque ah. yo mismo voy a grabar. Yo voy a tener tiempo para grabarlo. <risa> Yo no tiempo para grabar. Óyeme, pero vi que le hicieron, le hicieron un bullying a Rochi del carajo. Hasta las mujeres diciendo que me echa corta, que esto, lo otro. La, son frescos, <risa> se pasan. Ay, ay, ay. Se pasan, sí. Dígame, Villalona, ¿qué, ¿Qué es lo que tú dudas? <risa> <risa> Villalona está haciendo más señas que un Señores, tráfico. Señores, un saludo a nuestro coordinador aquí, Villalona, que está en ese sí. lo manda Fuerza Élite. Hay un bobote. Para acá. No, no, ¿quién dijo?